Cielo Ciudadano. Inicia proceso de transición entre gobierno entrante y saliente. Ministerio de Defensa reconoció la participación del Instituto Geográfico Militar en favor del desarrollo del país. Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental y en lo internacional. Las operaciones para capturar a posibles terroristas continúan en Reino Unido. Tres horas con dos minutos nuevamente con ustedes, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano, listos con la información más importante suscitada hasta este momento. Esta mañana se reunieron las comisiones del presidente electo Lenín Moreno Garcés y el presidente saliente Rafael Correa para afinar detalles en el proceso de transición entre ambos gobiernos.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 Bien, el cantante, compositor y productor musical ecuatoriano Nelson Fernando Proaño Guerra, más conocido en el ámbito artístico como Damiano, recibió hace pocos minutos la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por parte del presidente de la República, Rafael Correa. Este galardón obedece al aporte que el artista ha brindado a través de tres décadas, más de tres décadas de carrera, para dar a conocer la belleza, cultura e identidad del pueblo ecuatoriano.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 Pero no me habría preparado jamás para esto, para recibir tan generoso reconocimiento de manos del Presidente de la República, de manos del amigo Rafael Correa. Es gratificante conocer que el trabajo realizado en estos 45 años de vida profesional artística ha sido observado, valorado y más que nada reconocido en un camino que, aunque a veces ha sido cuesta arriba, y lleno de obstáculos, me ha dado felicidad porque he podido ver, porque he podido hacer grandes amigos y he podido compartir el cariño, la pasión y el sentimiento de la gente bella de mi país. En la misma ceremonia, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, destacó la trayectoria del artista, enfatizó que es uno de los compositores ecuatorianos que más canciones ha escrito al Ecuador. En otro tema, con una condecoración al pabellón del Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Defensa reconoció la participación de esta institución en favor del desarrollo del Ecuador. Tras un repaso histórico de la evaluación de los estudios cartográficos en el Ecuador, el ministro Ricardo Patiño destacó la labor del IGM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 geográfico militar en esta sesión solemne. En otro ámbito, la presidenta de la Asamblea Nacional, en cumplimiento a la Constitución y a la Ley de Participación Ciudadana, efectuó la rendición de cuentas de la gestión correspondiente al 2013-2017. La titular del Legislativo, Gabriela Riva de Neira, dijo que se cumplió el 95% de las metas trazadas para el actual periodo y que se aprobaron más de 65 leyes. Según Gabriela de Neira, el trabajo realizado por la actual Asamblea Nacional sobrepasa el 95% de las metas logradas. Esto lo dijo durante el proceso de rendición de cuentas de la presidencia de la Asamblea Nacional. Con esto dijo, se ha llegado a consolidar como el parlamento de mayor aprobación en la región, con un nivel de por encima del 40%. De aceptación y credibilidad. Hecho que se ratifica con la nueva mayoría progresista que el pueblo determinó para el siguiente periodo legislativo. Asimismo indicó en el ámbito legislativo las leyes aprobadas, que han estado marcadas por cinco ejes que remarcan aspectos inclusivos. El eje de género, de derechos colectivos, pueblos y nacionalidades, el eje de justicia intergeneracional, de movilidad humana y de derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la labor legislativa, la resumió en cuatro bloques, comprendidos en normativas de recuperación del Estado, equidad, inclusión y justicia, leyes que promueven la producción y el desarrollo y la labor de codificación legislativa. Para incentivar la producción, el ámbito bursátil, la seguridad financiera del Estado y sus instituciones bancarias, leyes para tener una adecuada tributación que nos permita un desarrollo nacional sustentable. Estas normas representan el 13% de leyes entregadas por esta asamblea. Durante el informe de labores, la titular del legislativo destacó algunas de las normativas aprobadas que dijo han sido las más significantes por el contenido y el cambio social que han marcado. El Código Orgánico Integral Penal Penaliza con dureza el sicariato, el estupro, los delitos económicos y financieros, los crímenes de odio como el femicidio, la ley de aguas, que marca una ruptura con los valores del pasado al declarar el agua como un derecho humano y establecer las prioridades de su uso colectivo. Por otra parte, recordó que proyectos como el Código Administrativo, Código de Comercio y la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales aún están en trámite y esperan sean aprobados en esta Asamblea. Riva de Neira destacó el trabajo de fiscalización realizado por la actual legislatura y dijo que se han tramitado 5.500 solicitudes de las cuales se han dado respuesta al 90%. Restaltó también la participación de la Asamblea Nacional del Ecuador en espacios interparlamentarios y mundiales que han permitido que se constituya como un referente en el mundo. Las leyes aprobadas en el último año orientadas a la reactivación de la economía y con carácter social se analizaron al interior de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Ley como la de solidaridad y corresponsabilidad Ciudadana tras el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril del 2016, así como la de incentivos tributarios y la de redistribución de la riqueza, figuran entre las aprobadas por la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional el último año. Virgilio Hernández, titular de la mesa legislativa, enumeró una por una las normas tramitadas al interior de esta mesa legislativa. Son la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril del 2016, la Ley Orgánica para la Reestructuración de la Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Otras iniciativas analizadas tienen que ver con el control político, dentro de ellas las proformas presupuestarias del año 2016 y de seguimiento a la del 2015. Hemos tenido los informes de ejecución presupuestaria de enero a junio del 2015, de julio a diciembre del 2015 y de enero a junio del 2016. Entre las normas que están actualmente en fase de análisis se encuentra el proyecto de código de comercio y la de optimización de trámites. José Guzmán señala que esta normativa será aprobada por la nueva Asamblea Nacional. Los trámites en los gobiernos autónomos descentralizados y que se, que se maneje con el COTAC... Estamos preparando el informe para primer debate. La mesa legislativa espera aprobar en las próximas semanas el informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio. 13 horas con 15 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, Ecuador fortalece el control y fiscalización ambiental.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 Fin de espacio promocional. Tres horas con 18 minutos, seguimos informando. Ecuador espera recibir cerca de 4 mil millones por inversión en minería hasta el 2020. Este fue el anuncio que se presentó durante la decimocuarta edición de conferencias sobre los derechos internacionales de minería, petróleo, gas y desarrollo e inversión.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 Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo Estados Unidos, México y Canadá iniciarán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte México buscará que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no solo sirva a Estados Unidos. Estamos en un momento complejo, en una relación que inicia con las nuevas autoridades de los Estados Unidos. La instrucción es, no estaremos negociando por partes. La instrucción es, vamos a hacer una sola negociación que le sirva, por supuesto, a Estados Unidos, pero que le sirva su país que le sirva a México. Así lo dijo el ministro mexicano el jueves luego de que el presidente Donald Trump moderó su amenaza de romper el TLCAN tras acordar una renegociación con México y Canadá. La cancillería mexicana aseguró que la ruptura fue una posibilidad real. Políticos, diplomáticos y grupos de presión se movieron entre bambalinas para inclinar la balanza que ha permitido reconsiderar el tratado vigente desde 1994. Las operaciones para detectar y capturar a posibles terroristas en Europa continúan. Esta vez detuvieron a varias personas en el Reino Unido. Una mujer herida y cuatro detenidos en una operación antiterrorista en el Reino Unido. La mujer herida de una veintena de años resultó alcanzada durante un tiroteo, desatado cuando agentes armados entraron en una vivienda en Willesden, al noroeste de Londres. Allí fueron detenidos un hombre y una mujer de 20 años y un adolescente de 16. Otra mujer de 43 años fue detenida en Kent, en el sureste de Inglaterra. Sin olvidar el horror vivido en Londres pocas semanas atrás, ni a las víctimas y los supervivientes de ese terrible día, me gustaría tranquilizar a la gente y decirles que este aumento de la actividad terrorista está siendo contrarrestado por la acción de la policía y de los servicios de seguridad de todo el país, que estamos llevando a cabo detenciones casi a diario como se pudo ver ayer. El portavoz de la policía se refería al hombre detenido el jueves cerca del Parlamento de Londres, sospechoso de preparar un atentado terrorista. En su mochila se encontraron tres cuchillos de gran tamaño. La detención se produjo cerca del lugar donde hace un mes el terrorista Khalid Massoud arrolló con un vehículo a los viandantes en el puente de Westminster antes de acuchillar a un policía. Un ataque que dejó cinco muertos. En el Parlamento de Macedonia se produjeron violentos altercados entre cientos de manifestantes y diputados de la oposición. Llamamiento a la calma tras la tempestad. El presidente de la antigua República Yugoslava de Macedonia, el conservador George Ivanov, ha pedido tranquilidad después de que decenas de manifestantes irrumpieran en el Parlamento y agredieran a diputados de la oposición tras la elección de un miembro de la comunidad albanesa como presidente de la Cámara. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los cerca de 200 manifestantes. No hay asuntos que no se puedan resolver a través del diálogo, de acuerdo con nuestra Constitución. Por eso invito a todos los líderes de los partidos parlamentarios a que vengan a mi oficina para que podamos discutir la situación actual. La policía necesitó tres horas para liberar a los diputados y permitir que los equipos sanitarios pudieran asistir a los heridos y detuvo a decenas de personas. El Partido Conservador, que se encuentra en funciones cuatro meses después de los comicios, ha calificado la elección de golpe de Estado. Bueno, en otro tema y antes de finalizar, les contamos que la NASA publicó las primeras fotos de la atmósfera de Saturno. La sonda Cassini se ha adentrado en los anillos de Saturno, última fase de su misión que tendrá su colofón cuando el 15 de septiembre se lance en picado y acabe estrellándose en el misterioso planeta. Estas serían las primeras fotos jamás realizadas de la atmósfera de Saturno. Imágenes históricas facilitadas por la Agencia Espacial Europea, promotora junto a la NASA estadounidense, de esta misión que comenzó con el despegue en 1997. Este jueves Cassini recuperó el contacto con la Tierra después de cruzar por el estrecho hueco que separa a Saturno de sus anillos. Una delicada maniobra que repetirá la semana que viene para tomar nuevas imágenes del planeta más cerca de lo que hayamos podido ver nunca hasta ahora En sus 13 años de misión Cassini ha cubierto cerca de la mitad de la órbita de Saturno que tarda 29 años en dar una vuelta en torno al Sol Aquí finalizamos, actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas conmigo hasta el lunes a las 13 horas que tengan un buen feriado Buenas tardes y buen provecho